Mm, nunca he llevado a cabo un cambio de pañales, ¿Qué tan difícil puede ser. Solo desabrochas estas cosas, levantas las piernas y la naturaleza hace el resto. Mm, ¿Sigue ahí? La popó suele desaparecer, pero hoy no se fue. <risa>